Hola, soy Iván y les doy la bienvenida a Profe Iván MX. En marzo pasado, todo el sistema educativo vivió un cambio. Tuvimos que ir de clases presenciales a clases virtuales. Y desde entonces muchos estudiantes en las redes sociales se han estado quejando constantemente. Ajá, uh -huh. I see you. Es por ello que invité a tres profesoras de distintos niveles académicos para que nos compartieran su experiencia dentro de las clases virtuales. Tenemos una maestra de primaria, una de secundaria y una de preparatoria. Ellas no tienen idea de cuáles son las preguntas que les voy a hacer, por lo que sus respuestas y sus reacciones son totalmente genuinas. Vamos a ver qué fue lo que nos compartieron. Híjole. Así como a todos les cambió la vida, o sea, o sea, en realidad a nosotros fue más como que un cambio drástico porque para empezar México es un país súper conductista, en donde en nuestras clases eh, normales, en nuestras clases presenciales, no tenemos, o sea, sí usamos obviamente las tecnologías, pero no al grado al que los empezamos a usar ahora con todo esto. Uh -huh. Entonces sí fue como que nos agarró en curva. Te puedo decir que pues yo de cierta manera estaba un poco privilegiada, porque me acabo de graduar, entonces tengo como que muy fresco todo esto, llevé mis clases de tecnologías de la información. Entonces para mí, pues, de cierta manera no fue tan, tan difícil como que, pues, llegar, o sea, acostumbrarme a esto. Pero por eso sí, yo veo compañeras mías... ...grandes de edad que, híjole, pobrecitas, o sea, no sabían, no daban ni una a las pobres. Y es que como, desde, ¿cómo hacerte una cuenta distinta a la personal tuya de Hotmail o cosas de esas, ¿sabes? Que son cosas bien sencillas, que para nosotros es como que es fácil, o sea, ellas en realidad están batallando mucho. Este, pero, pues no, yo en la personal, claro que me estresaba porque, te digo, o sea, para todos fue un cambio drástico de la noche a la mañana... Y fue como que, ay, espérate, o sea, ni siquiera me avisaron. Pero sí, pues, o sea, me acoplé, pues, muy rápido, gracias a toda la información que ya tenía Pues yo soy recién egresada, entonces en enero que entré a dar clases, he estado muy emocionada, muy nerviosa, porque iba a ser la primera vez formal en un salón de clase. Y empecé todo bien, el, eh, pues, modo presencial, y luego dos meses. Y nos mandaron a la casa. Entonces, para mí sí fue un estarme acostumbrando al salón y lo, uy, acostúmbrate a, la, a las clases virtuales. Entonces, para mí sí fue un cambio así de no estaba preparada para esto. Pues, para empezar, muchas de mis dinámicas de mi clase de oratoria, que era en la que más trabajábamos en el salón, pues, lagrimita de Remy. <risa> Hay que reacomodarlas, para empezar. Este, ¿Qué otra cosa? Me duelen mis hombros y mis manos, <risa> lloro también. Mi computadora la tengo en mis libros ahí un poco levantada, entonces se me mueve ahí la mano cucha. Siento que, bueno, para mí una cosa que me da un poco de tristeza es que no termino de conocer a los alumnos, uh -huh. porque los veo chiquititos en su cámara, los veo oscuros, si es que los veo. <risa> Y cuando hago mi presentación, también se me mueve la pantalla. Entonces, veo mi presentación y luego ya no los puedo ver o los veo, pero todavía no me sé sus caras, entonces me baso en la lista. A puro nombre y a puro oído. Entonces, el día que los vea en el salón, si es que nos topamos en el salón, quién sabe si los puede relacionar. <risa> también una parte pues, difícil fue la que los papás también, un cambio bien drástico, entonces que ellos se acostumbraran a esto... Y luego, pues, también muchos nos estamos adaptando a eso. Fue como que un choque así de que los dos estábamos así de que ni ellos ni nosotros, de que, a ver, señor, espérenme, es que es nuevo para todos estos. Es muy Entonces, este, sí fue como que, ay, pero ya yo creo al mes, menos del mes, yo ya llevaba un ritmo bien con mis papás, mis padres de familia, mis alumnos, porque pues, como son de primaria, obviamente necesitan el apoyo, de los papás, un 80%, ¿sabes? Todavía no están como que, ok, hazlo tú solo, ¿no? Entonces, sí, era como que eran comunicación con todos, directivos, padres de familia, alumnos, si este, sí, eran niños de un caso especial, pues, con una psicóloga o cosas de Pero sí, ya como que al mes, poquito menos del mes, pues ya habíamos agarrado el ritmo, pero al principio sí fue que ay, ok, espera un momentito, déjeme, agarro aire y ya, y ya, todo empezó a correr bien. Hasta eso que tuve muy buenas reacciones por parte de padres de familia, tanto como niños, porque él eh, presentaba plataformas o herramientas, pues muy padres para ellos, muy visuales, en donde no se les hacía tan complicado esto. Pero pues sí, fue como, así de repente todos eh, chocamos con pared, pero pues ya fue evolucionando poquito a poquito. El amor de los niños totalmente <risa> digo, hablando de que se siente tan feo, o sea, estar así frente a una cámara y verlos así en chiquitos en minutos a todos y bueno pues, eh, claro que eso hablando de como académicamente es pues se sienten de que yo soy muy de párense siéntense, tírense al piso griten, cosas de esas entonces pues en, en, la, en la casa muchos se apenaban porque estaba el hermano ahí mm. estaba la mamá entonces, pues no era lo mismo y esas, esas actividades que eran como warm-ups para la clase, pues era como que, bien. aparte que se nos redujo pues el tiempo, no podía hacer así muchas cosas, pero también, este, el, el, pues sí, el sentirlo cerca a ti, sabes, de que, ah, teacher, este, pues no sé, me pasó X en el recreo y mi amiguito esto y ese acercamiento que tienes con ellos, es como que, es lo que a mí más me encanta de mi trabajo, o sea, en realidad el poder, ser un apoyo más para el niño cuando no tienen ese apoyo en casa, por así decirlo, o que pues tienen muchos problemas familiares. Entonces, sí fue como que, ay, los extraño mucho. En verdad, lloraba de que, ay, no puedo ir, o sea, ¿cómo llegamos a esto? No? Nunca me imaginé, digo que apenas estoy empezando, de que, ay, bueno, pues, ya, o sea, va a ser todo así por la cámara. Entonces, fue como que, ay, no, o sea, fue muy poquita mi experiencia así presencial. Bueno, claro, claro. que obviamente, por el favor de Dios, vamos a regresar, ¿verdad? Pero, pues, quién sabe, es indefinido. Entonces, yo se extraño mucho a eso, como el contacto con ellos en cuanto a, pues, lo social. Ay, el contacto con los alumnos, muchísimo. Apenas estaba haciendo como esa conexión y luego yo tenía mucho miedo porque son secundarias. Le doy a los tres grados. Pero me encariñé mucho de ellos, me di cuenta que en secundaria necesitan mucho, pues todos necesitamos esa, esa conexión y ese trato físico, pero en secundaria somos incomprendidos, nadie nos escucha, las hormonas, todo. Entonces yo hice como una conexión muy padre y estaba muy emocionada pues, de empezar a ejercer mi profesión. Y yo creo que sí es lo que más extraño, saben, ahorita mis alumnos me escriben, ay maestra, estoy muy triste, o no sé qué, y les digo que sabe, o sea que les dé el sol, no sé, inviten a alguien y véanlo, aunque sea cuatro metros, pero esa interacción sí, sí la extraño. Extraño ver la dinámica de los chavos, porque también, eh, verlos en el salón, luego, luego, desde quién se sienta adelante, quién se sienta atrás, con quién se juntan, y poder también captar las reacciones en el momento en el que yo estoy hablando y diciendo algo. A lo mejor no es momento de que ellos participen, pero ya vi si se durmió, si se rió, si le llamó la atención o no. Y aquí, pues, dificilísimo saber. Además de que en el salón yo tengo la costumbre de que voy caminando por las bancas y se me pegan celulares a la mano. Entonces, ahora solo los veo a la distancia y digo, ah, Vale la pena que me tome un momento para decir algo. No, continuemos. Y este, ya en cuanto a lo académico, pues eso que te menciono de que no puedo hacer una dinámica tan padre, así que, ok, o sea, tal vez sí, sí, pero uno será de que, ay, no, o no prender la cámara, o cosas de esas, o de que, no, es que mi mamá está en junta y no puedo gritar y no puedo, me no explico, entonces ve como que, pues bueno, se tenía que ser todo bien así, bien, bien tedioso. que tantas. El dejar de usar libros, digo, ya que estamos aprovechando la tecnología, ¿por qué no aprovechar plataformas? ¿Por qué no aprovechar algo más didáctico para los niños? Porque digo, estamos en clases virtuales, pero de virtual nomás es la cámara, ¿sabes? O sea, ellos siguen usando sus libros, ellos siguen escribiendo, yo les seguía dictando, recortando, pegando, o sea, el aprovechar más esas tecnologías porque hay plataformas padrísimas, pero volvemos a lo mismo, o sea, bueno, en especial donde yo trabajo, pues es bueno, en México en general, todo es muy conductista aún, no estamos acostumbrados a, a sacarle provecho a otras cosas, porque seguimos un régimen desde hace muchos años que no ha cambiado y no ha querido evolucionar o tal vez sí ha evolucionado pero así o sea, una nada No sé, creo que hay, hay mucho que innovar, es muy incómodo estar en las, sentado en las sillas de Siete horas, porque ahorita todo el mundo está regresando a su horario completo. Cuando recién eh, entramos a la pandemia, ok, eran ajustes, clases de media hora, eh, se quitaron clases, no sé, se hizo un ajuste y ahorita ya creo que la mayoría de las escuelas estamos volviendo, bueno, en mi caso, estamos volviendo con horario completo. Entonces yo creo que haría un ajuste en el... En la planeación, en el, no, no se llama planeación, en el plan de estudios, en el plan de estudios para darle a cada materia, eh, una que se trabaje solo en línea, otro que sea más autodidacta, eh, cuál sí se necesita el maestro presente y como más acompañamiento, en vez de estar dando el mismo material en clases virtuales, que se haga un ajuste al, a la planeación curricular. Tener sesiones asincrónicas mezclarles. No todo, pero algunas sí. Bueno, pues en mi caso, mis niños no tienen tantas razas a la edad, pero sí, pues sí he visto, en cuanto a compañeros o amigos. Pero pues, desgraciadamente es una situación que nos tocó vivir. Entonces, en primera, pues ya te tocó, ni modo, like, o sea, acepto ¿sabes? Y, y podemos, pueden aprovechar, así como te decía ahorita, de que bueno, pues está ahí en gacho, tal vez el profe no alarme, no sé ok, ahora tienes más uso en la computadora, muévele, ni que no le movieran otras cosas, Facebook, Instagram, lo que quieras, o sea, muévele y búscale, uh -huh. búscale plataformas, búscale videos, búscale lo que tú quieras, o sea, sacarle ese provecho de que pues, ánimo, te tocó vivir esto, o sea, no hay de otra, que puedes hacer con lo que tienes? Y así, si, digo, si tu profe es súper, que todo pasa, o sea, que te enseña súper bien y no tienes ningún problema, pues bueno, que pare, ¿no? Pero en dado caso de que, ay, es que qué flojera y el profe y que no sé qué, porque muchos profes, por decir, grandes de edad, de que batallan y pues no quieren salir como de su cajita, pues bueno, o sea, sácale provecho otras cosas, ¿sabes? Y este, no estar así como que en el, en lo negativo, de que Ay, no, pues esto, ya nos tocó vivir deal with it sabes ni modo y que puedo aprovechar de esto que, que puedo aprender la parte de, o sea sí qué más puedo sacarle provecho a esto cosas que nunca había usado yo pero y claro que eso pues también depende mucho de nosotros profes de, de, lo ponemos a lo mismo el, el implementarme nuevas maneras o nuevas plataformas nuevas maneras de trabajar pero pues si sí te digo, profe, es que si te pones en sus zapatos y dices, dices, el pobre no sabe, o sea, ¿cómo le haces? Pues ya tú, pues es como madurar de cierta manera de que, ok, ¿qué puedo hacer con esto? Como que cambiarte el switch, uh, de que nomás recibir, recibir, ok, ¿ahora qué puedo dar yo? ¿Qué puedo aportar? Que nos tengan paciencia, nosotros estamos aprendiendo igual que ustedes. Y luego, por ejemplo, a mí, aunque me ven chiquita, yo también batallo, me canso, estoy horas buscando material, horas haciendo material para hacerle las clases dinámicas, que no sean aburridas, que aprendan más fácil porque entendemos que a través de la pantalla a veces eh, te distraes o estás en tu casa o piensas de que, ay, ahorita voy a la cocina, ay, no sé qué. Entonces... Hace, tratamos de hacérselos más ameno para que también entiendan. Sabemos que es más difícil a veces no tener el pizarrón o estar explicando a través de la pantalla y no queremos que se queden con dudas, queremos que aprendan y pues que sean clases bien aprovechadas. Entonces, que nos tengan paciencia y nosotros también estamos igual que ustedes, estamos aprendiendo juntos. Mijito, usted no es el único. Usted, ¿usted no es el único. Vaya quejes en redes sociales, está bien. Es, es un, un espacio de ustedes, ¿no? Aprovechelo. Pero al momento de llegar a clase, pues, ni modo. Es lo que nos toca trabajar, es lo que hay que aprovechar. Y yo les decía mucho a, a mis chavos en la primera clase, en las clases en línea, aprende el que quiere aprender. Y ya. Los demás, si nada más prende la computadora y se duerme, en su conciencia quedará. O no sin colegiatura o simplemente por habilidades o lo que le toque el siguiente semestre, cuando todos asumamos que ya se lo aprendió y quizá se lo durmió nada más. No, claro que no. No, para nada. <risa> México siempre ha llevado un sistema, pues por mucho que digan que la nueva escuela y que esto y que el otro, no, no, no dejamos las cosas que pues ya podríamos dejar a un lado sí, por decir si lleváramos un método digo no soy guía Montessori no sé mucho al respecto pero lo poco que sé es que podríamos dejar a lado tantas cosas que hace 50 años se usaban me explico y por decir una no, guía Montessori pues es totalmente diferente es más este kinestésico y siento que sí hace falta eso pero yo estoy en escuela privada, ¿verdad? Este, pues tal vez habría una oportunidad de que en dado caso que llegara a verse cambio, ¿ok? De que bueno, hay que meter material, hay que comprar esto. Pero en una escuela pública la veo bien difícil. Parece ahorita con lo que se está viviendo, los pues, niños que no tienen laptops, que no tienen iPads, uh -huh. mucho menos los pues, celulares propios, o la mamá de que muy apenas si tiene su celular, o sea, está bien complicada la situación. Y la verdad es que va a haber una recesión educativa masiva, porque pues papás que trabajan dicen, no, pues yo no puedo este, dejar, no tengo ni con qué uh -huh. poner al niño estudiar, este, pues mejor lo saco de la escuela este ciclo escolar, y qué va a pasar en el siguiente ciclo, si es que regresamos a la normalidad, pues va a ser un caos, o sea, va a ser un caos, es un caos ahorita, eventualmente, eventualmente pues va a ser más, pues, pues sí, se va a agravar la situación. Hay muchas personas que pueden aprender solas. Y yo en secundaria hay mucha gente que sí, tú les das el tema en clase, pero luego ellos se pueden investigar más o a nivel eh, universidad preparatoria. Hay gente que solita puede investigar y so, son más sistemáticos o por ellos mismos pueden aprender. Pero el maestro siempre va a ser necesario. Yo siempre he pensado eso, que el maestro siempre va a ser necesario. Alguien que te guíe, que te proporcione material, que te diga que sí es verdad o que no es verdad, porque ahorita hay mucha... Eh, información falsa. No estábamos preparados en México para tener educación virtual. Eh, no todos tenemos el acceso. Ahorita se está viendo que van a dar clases por televisión, porque sí, todo el mundo tiene televisión, pero en los niños de primaria, por ejemplo, hay veces que los papás no están presentes o así. Entonces, eh, hablando a nivel educación en México, Sí estamos dando un paso enorme, sí estamos evolucionando, pero nos falta todavía. Creo que no es lo más óptimo, entonces si sí, estando en clase nos falta. Faltan maestros preparados, faltan libros, faltan eh, recursos, pues estando en casa, más. Creo que no, creo que teníamos como esos eh, conceptos, ¿no? Como en un futuro tendremos más clases virtuales. O estos ideas ¿no? de, ah, tú como profesor deberías estar integrando ya herramientas virtuales. Y hubo quien se lo tomó en serio, hubo quien no, hubo profesores a quienes esa tarea también le pasó de noche. Y de pronto tome. De la noche a la mañana, muy literalmente, si el profe no sabía ni usar el proyector, pues, ni modo, a ponerse las pilas. Y también considerar, pues, por ejemplo, yo lo pienso en términos de estructura. ¿No? Hablando en general, a nivel nacional, sabemos que hay unos retos horribles de estructura. A nivel personal, mi cerro no tiene fibra óptica, entonces eso es un problema. Pero bueno, creo que dentro de lo que cabe hemos sabido ajustarnos un poco, no salir adelante a regañadientes, pero ahí vamos. <risa> Por llorar de la perra, no, no. Por decir, um, bueno, te voy a platicar algo que me pasó ahora que se acabó el ciclo escolar. Y me hicieron una caravana, sorpresa, los padres de familia. O sea, el verlos así de lejos, los papás, y pues que se han tomado el tiempo, fue como, ¡oh, no! Se me solté llorar, llorar, llorar. Y me va a pasar lo mismo, o sea, cuando los veo, o que no. No puede ser así. Y este, y pues no, o sea, en, en realidad valorar todo aquello que decía antes de que, ay, no, es que puedo evitar esto, no. O sea, ahora en realidad va a ser de que uno nunca sabe lo que pase mañana, entonces en realidad valorar, valorar lo que tenemos, eh, o lo que se pudo haber hecho en cierto momento y que, pues, por X, por tiempos, o por X o Y no pudiste, o sea, o sacar provecho provechos de poder hacerlo, ¿sabes? Desde, pues, y valorar en todos los sentidos, eh, tu salud, todo. Abrazar a mis alumnos. Bueno, todavía no se puede, pero creo que esto me ha ayudado mucho a mí como maestra. He encontrado muchísimo material, o sea, me ha ayudado a salirme de mis casillas y a buscar, eh, no sé, qué hacer, cómo experimentar actividades diferentes. Entonces, creo que si sí, en línea estoy haciendo muchas cosas, creo que presencial puedo más. Entonces, ya, ya quiero que estemos en presencial para hacer más juegos, hacer más dinámicas y disfrutar el proceso de enseñanza y estar conviviendo con los clubes. Disfrutar los ojos y sorpresa de, ah, oh, la maestra es así de chiquita en la vida real. <ríe> Asumiendo que vamos a ir con cubrebocas, ¿verdad? Pero, no, yo creo que sería básicamente eso, darles la bienvenida quizá con un poco más de amor con el que lo hubiera hecho <ríe> en circunstancias normales y pues tratar de aprovechar lo que ya sé que no puedo hacer fuera del salón. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Iván, por invitarme. <ríe> pues muchas gracias, Ana Gaby. De no, no. Como pueden ver, no solamente los estudiantes están sufriendo, o los padres de familia. Los profesores también tuvimos un cambio radical y también tuvimos que adaptarnos y seguimos adaptándonos a esta nueva normalidad. Por lo que, si estás en tu clase y ves que el profesor está batallando, ayúdale. Si estás en una clase y el profesor les habla, contéstale. Si podemos poner cada uno de nosotros nuestro granito de arena, Vamos a poder salir de esta situación. Ya estamos en ello. Vamos a trabajar juntos. Este fue el video de esta semana. No olvides suscribirte y darle clic a la campana para que te lleguen las notificaciones cuando tenemos un nuevo video. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte este video para que muchos más podamos aprender de este y otros temas. Muchas gracias por ser parte de la comunidad Profe Iván MX. Pórtense bien y cuídense mucho.